Os damos la bienvenida a EASO Politécnico A, centro de referencia en Guipúzcoa en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. El Ciclo Superior de Prevención de Riesgos Profesionales te habilita para trabajar como técnico o técnica de prevención de riesgos, habilitando espacios de trabajo seguros y formando a los trabajadores con el objetivo de evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. Contamos con un profesorado con una dilatada experiencia, ...y con recursos tecnológicos de vanguardia... ...como equipos de realidad virtual... ...que permiten simular situaciones de riesgos laborales. Todo ello utilizando una metodología... ...de aprendizaje colaborativo basado en retos. Disponemos de una amplia cartera de empresas... ...que nos permite apostar decididamente... ...por la formación en la modalidad dual. Gracias a poder realizar la dual en una nacional Estoy trabajando en el ámbito de la prevención y hoy estoy dando un cursillo de carretillas elevadoras a los alumnos de ASO. También contamos con una bolsa de trabajo referente para las empresas de Guipúzcoa que cuenta actualmente con una gran demanda. Por su carácter transversal, este ciclo superior de prevención de riesgos profesionales es idóneo para completar la formación de otros múltiples estudios, tanto de formación profesional como universitarios.